¡Muy buenas, che! Soy Alejandro Martínez Note y en el día de hoy vamos a hacer un unboxing. ¡Ey! ¿Qué pasó? Bueno, me parece que no va a haber unboxing hoy porque acabo de recibir un... Un tag. Vamos a hacer un... un video. Un video conjunto de varios amigos. Un tag del viajero enamorado. Bueno esto no me lo esperaba ay david en lo que me metes justamente yo un tag sobre el viajero enamorado bueno habrá que habrá que ponerse al lío ¡Asado! La primera pregunta de este tag es si viajo solo, acompañado, en pareja y por qué lo hago. Y debo responder que suelo viajar de todas estas maneras, que he viajado con mi padre, he viajado con mis parejas, he viajado con mi hermana, con amigos y he viajado solo, bueno, solo. Nunca se viaja solo, porque cuando viajas solo tenés la posibilidad de eh, sumarte a, a grupos de personas a conocer gente, a abrirte a todas las personas que aparecen en el camino a hacer house sitting, a hacer workaway. Verdaderamente es una manera de conocer mundo y conocer gente Así que he decidido, y para responder un poco el porqué de que no hay una sola manera de viajar. Así que esa es un poco mi respuesta. Y la, la segunda respuesta de este tag tiene que ver un poco si eh, viajé alguna vez por San Valentín. Y la verdad es que debo responder que no soy muy de esta fiesta, me parece muy comercial. Y, y bueno, como me, me sumaste David a este tag, este, me gusta la idea. Pero pero no, no lo he hecho. Eh, creo que, que hay muchas fechas para disfrutar de la pareja y disfrutar de un viaje. Sí he estado en otras circunstancias disfrutando eventos parecidos, pero no un 14 de febrero. Así que la respuesta es no. Pero sí tengo anécdotas de, de un viaje romántico. Eh, tengo anécdotas de, eh, de lugares súper super bonitos para poder viajar con, con la pareja uno de ellos es el Mont Saint Michel en, en Francia un lugar absolutamente hermoso para vivir con, con una persona que te acompañe eh, un lugar que, que te acerca mucho a quien tengas a tu lado otro lugar que puedo recordar es Bali, eh, sus hamacas balinesas, las playas hermosas que tiene. Eh, he tenido la fortuna de tener parejas que me acompañen a hacer locuras, eh, a explorar mucho la zona, a disfrutar de paisajes increíbles en zonas no turísticas y, y eso nos ha llenado el alma. Así que, bueno, esas son mis, mis experiencias de viaje en pareja y los aliento a, a salir un poco de lo convencional para, para bueno, para vivir eso. Y precisamente eh, en Bali eh, las cosas salieron mejor de lo, de lo esperado porque tuvimos la oportunidad de darnos unos días luego de estar por albergues pequeños y lugares inhóspitos de quedarnos en un hotel a todo lujo eh, para cerrar unas vacaciones en Bali eh, en un, en un apart, este increíble, increíble, este, un lugar estupendo. Bueno y apareció un bonsai acá delante de cámara y desde acá les voy a responder la pregunta número 4 de este tag que tiene que ver con qué destino les recomendaría para irse de luna de miel y más allá de Bali que ya les conté yo creo que un buen destino para irse de luna de miel que muchos argentinos les parece una buena idea es París, una ciudad súper romántica, una ciudad que Muchos anhelan con conocer de mi país y otro destino que habiéndolo conocido de vacaciones y en pareja creo que es un destino fantástico para irse de luna de miel es Filipinas. Eh, sus playas y la gente que es tan amable y cordial eh, hará que vivan unas unas vacaciones y una luna de miel increíble. Aparte hay muchos mieleros, así que se van a sentir, eh, bueno, todos <ríe> súper acompañados. Bueno, y ahora viene la contrapartida. ¿En qué ciudad o en qué destino creo yo que es mejor no vivir una luna de miel? Y a pesar de que he visto mieleros en ese destino, siempre me pregunté eh, si verdaderamente han tenido una buena luna de miel yo creo que te, deben haberlo charlado bien porque yo creo que puede causar más de una ruptura vivir una luna de miel en destinos como el Amazonas peruano o ecuatoriano en el medio de la selva lleno de bichos he visto mieleros en el Masaimara eh, destinos poco convencionales que pueden vivir aventuras increíbles pero que son tan complejos que, que bueno las, las los momentos que se viven ahí en una relación que está comenzando no sé si son los más adecuados yo no los recomendaría si alguno está en contra de San Valentín y le gustaría el 14 de febrero viajar a un lugar distinto donde no haya espacio para los mieleros y encuentre amigos por doquier y, y se viva otra cosa. Le recomendaría que se vaya, por ejemplo, a Ámsterdam eh, o, por ejemplo, a Montañita en Ecuador eh, no sé, esos lugares me inspiran eh, también a grandes ciudades como Buenos Aires o Londres yo me iría a, a algunos lugares como esos a pasar el 14 de febrero me gusta el plan y si no Madrid, ¿por qué no? a vivir la noche la pregunta que viene es bastante difícil, ¿qué países me han enamorado por el estómago? Y yo creo que muchos, pero bueno me voy a quedar con España, Francia y a pesar de que no estuve soy un enamorado de la comida india o hindú en realidad. Yo creo que esas, esas gastronomías son las que me pueden. Y la pastela marroquí es uno de mis platos favoritos. Así que por ahí andamos. Les recomiendo que prueben la pastela si no lo hicieron. La próxima pregunta es ¿con qué youtuber me iría de viaje? Y suelo hacer viajes con muchos youtubers, con muchos bloggers, con muchos instagramers. Me encanta el tema de los crossover. Pero no tengo llegada. A veces me responde los mensajes directos, pero tiene muchos, así que no logramos alguna conversación. Si lo conocen o si pueden escribirle muchos para que note que tengo muchas ganas de viajar con él, diría que con quien me encantaría hacer un crossover es con Isango. Go. Bueno y ahora David, tengo que elegir un video de tu canal. Y la verdad es que Teruel sí existe. A mí me gustaría que el próximo video colaboración que hagamos sea en Albarracín, ese pueblo con encanto de tu tierra que me mostraste en un video espectacular, como dirías vos. Así que tenedlo en cuenta. ¿eh? La próxima vez que ande por ahí, grabamos juntos en Albarracín. Bueno, y porque no quiero cortar este tag... Voy a retar a los amigos de Maleta para tres. Sí, sí. Chicos, les voy a hacer una pregunta. A ver qué me responden. Me gustaría saber en qué destino, cuál sería el destino que eligen para agrandar ese grupo. Esa familia hermosa que tienen y que nos muestran video a video cómo hacer para viajar y disfrutar tanto cada viaje. A ver qué me responden, ¿eh? Nosotros nos vemos en el próximo video. Ah, chicos, que les mando las preguntas. ¿Te gustó mi video? Entonces no te olvides de suscribirte.